El lunes 5 sigue de cerca el estreno de Se Rentan Cuartos por Zona 5. En el martes de gigantes. ¡Es enorme! El colosal monstruo llega. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué? ¡Fuego, fuego, fuego! Y no hay lugar para esconderse. ¡Asómbrate con Godzilla! Este martes por el 5. Canal 5, el lugar para vivir la Semana Santa, este 12 de abril. No saben si es un virus o, o un microbio, no lo saben, pero se propaga. Todo comienza aquí. No mueren, reviven. Lucha por sobrevivir con el estreno de Fear the Walking Dead en Zona 5. Las historias que marcaron una era. ¡Síganme! Desde el génesis, un arca para salvar a nuestra familia y a todos los animales. Hasta la...